Vamos al candidato, al, ya A, al alcalde al de San Francisco, al alcalde eh, Siquio, NG el señor de Siquio NG de la Rosa. Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿Y el alcalde? el equipo de mañana? Est está aquí en el aire con el equipo de mañana para todo el Nordeste y el mundo. ¿Cómo se siente usted después de los resultados de estas elecciones? Como, como dominicano me siento muy contento. ...al pueblo, porque preferieron mi oferta eh, de gobierno municipal. Y todo el mundo trabajó eh, bien, la Junta Municipal Electoral, este todo desarrolló en armonía, y eso es lo que a mí más me importa, el fortalecimiento de la democracia. Ayer borramos el, el inconveniente que se produjo en febrero. ¿Y qué me resta a mí eh, decirle a mi pueblo? Que me estoy preparando para hacer una gestión eh, municipal este, consensuada eh, con el pueblo de San Francisco de Macorís. Eh, quiero hacer una, una gestión ejemplar, como yo creo haber hecho en el 98-2001 cuando fui alcalde. Siquio, eh, indiscutiblemente usted tiene un compromiso doble con el pueblo franco-macorizano por eh, la gestión que, que tuvo en ese momento y que no completó y el apoyo masivo, si se quiere, de la ciudadanía franco-macorizana. ¿Qué no, compromiso eh, eh, tiene usted? ¿Qué nivel de compromiso puede usted decirnos en este momento y que luego podríamos tomar en cuenta? No, Siquio lo dijo cuando ganó en el 2020. Mira, uno de los ejes que yo he venido... ...diciendo, porque yo me guío de las encuestas... ...y a este pueblo le han negado el derecho a, a caminar seguro por las calles... ...y entonces el ayuntamiento eh, lo vamos a involucrar en la seguridad ciudadana... ...pero yo a la mujer le voy a dar una protección muy especial... ...y a la juventud he venido diciendo que a través del arte, la cultura y el deporte... Eh, eh, vamos a trabajar con la juventud también para tener una juventud con, eh, eh, que tome un camino muy correcto y que se apegue a los estudios y a las tradiciones eh, normales de la sociedad este, lo, lo lógico está que hay compromiso con las obras fundamentales de este pueblo hay que mantener el ornato la limpieza este, organizar el tránsito eh, todo eso pues a todo eso lo vamos a trabajar a favor de, de lo mejor para San Francisco de Macorís. Un, un último mensaje Siquio al pueblo. Una preguntita que nos han estado sí. estado haciendo durante toda la mañana. Tiene alguna información con el tema de los regidores o la, la ganancia o escogencia de los candidatos a la regiduría. Eh, hasta ahora, hasta la hora que yo tenía como conocimiento. Solamente habían contado directamente los votos de, de, de los candidatos a alcalde Para dejar para una segunda etapa, recordándole que son 13 por cada partido, este, eso lo están dejando para una, una... Pero si es por el porcentaje y el método de John que se aplica, este, yo estoy por arriba de un 50%, alrededor de un 52% en este momento, eh, se supone que el, el PRM y, y sus aliados eh, eh, vamos a sacar de 8 a 7 leídos. Ok. Eh, eh, el resto se lo van a distribuir entre el PLD y eh, el, la Fuerza del Pueblo, este... Y otros partidos que compitieron dependiendo de los votos individuales que pudieron haber sacado. Muy bien, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Felicidades a Siquio NG de la Rosa, quien es el virtual ganador de la alcaldía de San Francisco de Macorís. Gracias, gracias a ustedes por darme la mala oportunidad. Muchas Tenemos gracias también Sikyo. en la línea